Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 72. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Aunque hemos reconocido que el plan del ego para la salvación es el opuesto al de Dios, aún no hemos enfatizado que es también un ataque directo contra su plan, y un intento deliberado de destruirlo. En dicho ataque, se le adjudican a Dios aquellos atributos que de hecho le corresponden al ego, mientras que el ego parece asumir los de Dios. El deseo fundamental del ego es suplantar a Dios. De hecho, el ego es la encarnación física de ese deseo, pues es este deseo lo que parece encerrar a la mente en un cuerpo, manteniéndola sola y separada e incapaz de llegar a otras mentes excepto a través del mismo cuerpo que fue hecho con el propósito de aprisionarla. Poner límites en la comunicación no es la mejor manera de expandirla. No obstante, el ego quiere hacerte creer que lo es. Aunque el intento de mantener las limitaciones que un cuerpo impone es obvio aquí, tal vez no sea tan evidente por qué razón abrigar resentimientos constituye un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Examinemos, pues, cuáles son las cosas contra las que tienes la tendencia a abrigar resentimientos. ¿Acaso no están siempre asociadas con algo que un cuerpo hace? Una persona dice algo que no te gusta o bien hace algo que te desagrada. Dicha persona delata sus pensamientos hostiles con su comportamiento. En este caso no estás tratando con lo que la persona es. Por el contrario, en lo único que te fijas es lo que esa persona hace en el cuerpo y no solo. No la estás ayudando a librarse de las limitaciones de su cuerpo, sino que estás tratando activamente de atarla al cuerpo, al confundirla con este y juzgar que ella y su cuerpo son una misma cosa. De este modo se ataca a Dios, pues si su hijo no es más que un cuerpo, eso es lo que Dios debe ser también. Es inconcebible que un creador pueda ser radicalmente distinto de su creación. Si Dios fuese un cuerpo, ¿cuál sería su plan para la salvación? ¿Qué otra cosa podría ser sino la muerte? Y al tratar de presentarse a sí mismo como el autor de la vida y no de la muerte, resultaría ser un mentiroso y un impostor lleno de falsas promesas, que ofrece ilusiones en vez de la verdad. La aparente realidad del cuerpo hace que esta perspectiva de Dios parezca convincente. De hecho, si el cuerpo fuese real, sería imposible no llegar a esta conclusión. Cada resentimiento que abrigas reitera que el cuerpo es real. Cada resentimiento que abrigas pasa por alto completamente lo que tu hermano es. Refuerza tu creencia de que él es un cuerpo y lo condena por ello y afirma que su salvación tiene que ser la muerte al proyectar este ataque sobre Dios y hacerlo responsable de ello. A esta arena cuidadosamente preparada donde animales feroces acechan a sus presas y la clemencia no puede hacer acto de presencia, el ego viene a salvarte. Dios te hizo un cuerpo. Muy bien. Aceptemos esto. Y alegrémonos. En cuanto que seas cuerpo, no te prives de nada de lo que el cuerpo te ofrece. Apodérate de lo poco que puedas. Dios no te dio nada. El cuerpo es tu único salvador. Representa la muerte de Dios y tu salvación. Esta es la creencia universal del mundo que ves. Hay quienes odian al cuerpo y tratan de lastimarlo y humillarlo. Otros lo veneran y tratan de glorificarlo y exaltarlo. Pero mientras tu cuerpo siga siendo el centro del concepto que tienes de ti mismo, estarás atacando el plan de Dios para la salvación y abrigando resentimientos contra Dios y contra su creación a fin de no oír la voz de la verdad y acogerla como amiga. El que has elegido como tu Salvador ocupa el lugar de Dios. Él es tu amigo, Dios tu enemigo. Hoy trataremos de poner fin a estos ataques absurdos contra la salvación, y en lugar de ello, trataremos de darle la bienvenida. Tu percepción invertida ha sido la ruina de tu paz. Te has visto a ti mismo como que estás dentro de un cuerpo, y a la verdad como algo que se encuentra fuera de ti, vedada de tu conciencia, debido a las limitaciones del cuerpo. Ahora vamos a tratar de ver esto de otra manera. La luz de la verdad está en nosotros, allí donde Dios la puso. El cuerpo es lo que está fuera de nosotros, y no es lo que nos concierne. Estar sin un cuerpo es estar en nuestro estado natural. Reconocer la luz de la verdad en nosotros es reconocernos a nosotros mismos, tal como somos. Ver que nuestro ser es algo separado del cuerpo es poner fin al ataque contra el plan de Dios para la salvación y en lugar de ello, aceptarlo. Y donde quiera que su plan se acepta, ya se ha consumado. Nuestro objetivo para las sesiones de práctica más largas de hoy es hacernos más conscientes de que el plan de Dios para la salvación ya se ha consumado en nosotros. Para lograr este objetivo tenemos que reemplazar el ataque por la aceptación. Mientras sigamos atacando, no podremos entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Estaremos, por lo tanto, atacando lo que no reconocemos. Vamos a tratar ahora de suspender todo juicio y de preguntarle a Dios cuál es su plan para nosotros. Pregunta, ¿qué es la salvación, Padre? No lo sé, dímelo para que lo pueda entender. Luego aguardaremos en silencio su respuesta. Hemos atacado el plan de Dios para la salvación sin habernos detenido a escuchar en qué consistía. Hemos expresado nuestros resentimientos con gritos tan ensordecedores que no hemos escuchado su voz. Hemos utilizado nuestros resentimientos para cubrirnos los ojos y para taparnos los oídos. Ahora queremos ver, oír, y aprender. ¿Qué es la salvación, Padre? Pregunta y se te contestará. Busca y hallarás. Ya no le estamos preguntando al ego qué es la salvación ni dónde encontrarla. Se lo estamos preguntando a la verdad. Ten por seguro, entonces, que la respuesta será verdad en virtud de aquel a quien se lo estás preguntando. Cada vez que sientas que tu confianza flaquea y que tu esperanza de triunfo titubea y se extingue, repite tu pregunta y tu petición, recordando que le estás preguntando al infinito Creador de lo infinito, quien te creó a semejanza de sí mismo. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. Él te contestará, resuélvete a escucharle. Hoy solo será necesario una o quizás dos sesiones de práctica cortas por hora, ya que serán un poco más largas que de costumbre. Los ejercicios deben comenzar con lo siguiente. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Permíteme aceptarlo en lugar de atacarlo. ¿Qué es la salvación, Padre? Luego espera en silencio, un minuto más o menos, preferiblemente con los ojos cerrados, y aguarda su respuesta. Y David nos dice... Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Así que hoy, mientras le preguntamos a nuestro Padre Celestial, ¿qué es la salvación? Pedimos que se nos muestre, pedimos contemplar la salvación en nuestra mente. En la sección 8 del capítulo 9 se hace una clara distinción entre la grandeza de Dios y la grandiosidad Dios del ego. La grandeza de Dios es la verdad. La grandiosidad es orgullo. Orgullo del ego. El ego se infla tratando de superar sentimientos de insignificancia, de desesperación y de soledad. No permitiremos que el ego nos tiente hoy con ninguno de sus otros regalos del mundo. Entramos profundamente en nuestro interior, abriéndonos a la gloria y a la grandeza de quién somos, tal como Dios nos creó. No caeremos en la desesperación, la desesperación de perseguir un autoconcepto que Dios no creó. Hoy queremos que la grandeza vuelva a nuestra conciencia. Siempre hemos sido grandeza. Hoy queremos ser conscientes de nuestra identidad, de la grandeza de nuestra identidad. Dejamos a un lado todos los pensamientos de grandiosidad, competitividad y ataque. Dejamos a un lado todos los sentimientos de sospecha, todos los sentimientos de perversidad. Y nos sumergimos profundamente en la paz, la paz que sobrepasa la comprensión del mundo. El ego nunca podría entender la diferencia entre grandeza y grandiosidad, porque el ego no puede entender a Dios o al amor. El ego percibe la grandeza como una amenaza, porque el ego es la vulnerabilidad pero nos abrimos a la experiencia de la grandeza como fortaleza, la fortaleza en Dios. Desde nuestra grandeza solo podemos bendecir, porque nuestra grandeza es nuestra abundancia. La pequeñez y la grandiosidad son lo mismo, aunque la grandiosidad se puede inflar con orgullo, la grandiosidad siempre se queda pequeña, porque dista mucho de la grandeza y magnitud del espíritu. Hoy nos abrimos. Nuestra grandiosidad está protegida porque abrigamos resentimientos al creer que nuestro hermano o hermana es un cuerpo. Sin embargo, si percibimos a nuestro hermano y hermana como un cuerpo, nos percibiremos a nosotros mismos como un cuerpo también. Dios no es un cuerpo. Cristo no es un cuerpo. Dios, Cristo, son espíritu. No podemos limitar la percepción de nosotros mismos al cuerpo. Debemos abrirnos al sueño feliz del perdón. Al mundo real. Miramos el mundo completamente de nuevo. Nos dieron un hermoso ejemplo en el libro de ejercicios hoy, que abrigar resentimientos es un ataque al plan de Dios para la salvación. Abrigar resentimientos es un ataque activo contra el plan de Dios para la salvación. Abrigar resentimientos es un intento activo de no ser consciente del perdón. Y entonces se nos dice que estos pensamientos de ataque, estos resentimientos, están siempre asociados con algo que un cuerpo hace. Una persona dice algo que no te gusta. Él hace algo que te desagrada. Delata sus pensamientos hostiles con su comportamiento. Jesús nos recuerda que aquí no estás tratando con lo que la persona es sino que por el contrario, estás preocupado exclusivamente con lo que esa persona hace en el cuerpo. Y no solo, no lo estás ayudando a liberarse de las limitaciones de su cuerpo, sino que estás tratando activamente de atarle al cuerpo, al confundirle con este y juzgar que la persona y su cuerpo son una misma cosa. Por lo tanto, si percibo a mi hermano, a mi hermana como un cuerpo, estoy juzgando a mi hermano, a mi hermana, estoy confundiendo el cuerpo con mi hermano y mi hermana. Aquí Dios es atacado, porque si su hijo es solo un cuerpo, así debe serlo Dios también. Un creador completamente diferente de su creación es inconcebible. Esta es la base del perdón. Dios es amor. Dios es espíritu. Dios crea como Dios. Cristo es amor. Cristo es espíritu. La creación es como el creador. Espíritu. Eterno. Por siempre inmutable. Siempre. Percibir cualquier cosa, cualquier persona, como un cuerpo, percibirse a sí mismo, como un cuerpo, es negar al espíritu. Así que hoy dejamos de invertir en el cuerpo. Aceptamos que cada resentimiento que abrigamos insiste que el cuerpo es real. Cada resentimiento que abrigamos pasa por alto totalmente lo que nuestro hermano y hermana son en realidad porque pasan por alto al espíritu y refuerzan la creencia de que él o ella es un cuerpo. Los resentimientos son condenaciones. Hoy estamos agradecidos por recordar que soy espíritu, soy invulnerable. Como espíritu no puedo atacar ni ser atacado. Esa es la verdad. Hoy lo recordamos al compartir esta lección. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Amén.